En este vídeo vamos a ver cómo se hacen las búsquedas con, bueno, avanzadas, digamos. Existen tres tipos de búsquedas avanzadas, unas que utilizan comodines, otras que utilizan expresiones regulares y otras que utilizan el lenguaje CQL de Corpus Query Language, el lenguaje de consultas del de corpus. Para los ejemplos vamos a utilizar el corpus del ingeniero Hidalgo y vamos a utilizar la herramienta de concordancia, si bien nos valdría cualquier herramienta que tuviera tipo de consulta. Y tuviera bien simple, que es donde vamos a poder utilizar comodines, lema, frase, que es sintagma o forma, que es donde vamos a poder utilizar expresiones regulares, o bien directamente la forma de CQL. Um, bueno, hay que decir que, que tanto CQL como las expresiones regulares son algo que no son exclusivos de Sketch Engine, en especial las expresiones regulares, que es algo realmente muy, muy, muy interesante, muy valioso, que, que se utiliza en muchísimos sitios, y CQL está restringido al tema de la búsquedas, a las búsquedas en, en corpus. En cuanto a los comodines, existen cuatro que iremos viendo, y que son la interrogación, el, el asterisco, eh, y luego, bueno, estos son los dos principales, eh, la pleca, que se llama así este signo que se saca con el alt graphic y al 1. Y también eh, el doble guión. Bueno, este es el más sencillo y lo que hace es equivaler a un carácter, pero sin especificar cuál de ellos exactamente, cualquiera. Entonces, si yo busco algo como esto, y eh, al darle a buscar, bueno, siempre en las búsquedas mmm, voy a ir directamente aquí al análisis de frecuencia porque así me sale qué es lo que encuentra aquí. Entonces, como he puesto MOZ y he dejado la última sin saber, pues aquí me cabrían cosas como MOZO, o como moza y puesto que mozo es un lema y estamos en la búsqueda simple donde si es posible interpretarse como lema se va a hacer pues también nos extrae las palabras, bueno, los resultados para mozos y para mozas, si existiera algo en plan mozu, que me suena como asturiano, pues aparecería ahí eh, bien, eh, no hace falta que esté al final, puede estar entre medias, incluso se puede utilizar más de uno o seguido, separado, da igual, si yo pongo algo como esto eh, simplemente estoy especificando una palabra de cinco letras, cuya primera letra sea una P y las dos últimas sean OS. Y entre medias puede ir lo que sea. Incluso puede haber mayúsculas porque está puesto que no haya diferencias entre mayúsculas y minúsculas. Puede ser pesos, puede ser paños, puede ser pocos, puede ser lo que sea. Incluso, eh, ya que me da la opción en la búsqueda simple de utilizar también búsqueda de, de sintagmas, yo pondría, podría poner algo así... Mm. Esto, perdón, he puesto un cero. Y esto sería, pues una primera palabra o lema, más bien, porque va a ser al acabado de no pues es muy probable que sea un nombre o un adjetivo en su forma de lema, que de cuatro letras que acabe en O seguido de D, que también puede ser lema, esto es un poco cuestionable, pero eh, se considera que del es una forma, digamos, flexionada de D, de, de tal manera que de, como lema, también incluye la forma del. Y luego una palabra de seis letras que termina en AR que normalmente pues, va a ser un, un, eh, un verbo. Entonces aparecen cosas como modo de hablar, pero aparece por ejemplo hilo de pasearse o incluso esta primera podrían estar eh, en plural sin, sin ningún problema. Si fuera pues modos de hablar eh, sería perfectamente válido para la búsqueda que he hecho. Bien, esto en cuanto a este primer eh, comodín, que como digo es el más sencillo. Luego está el comodín asterisco. El comodín asterisco representa a uno o más caracteres. Bueno, de hecho, ninguno. Cero o más caracteres. Si yo pongo algo como, como cap, esto lo que me va a encontrar es cualquier palabra o lema eh, también que empiece por cap. Entonces aparecen cosas como caballero, caballeros, cabeza, caballo, cabo... Pero, de nuevo, como tenemos un lema, va a aparecer alguna cosa extraña, probablemente, eh, que eh, pues sea alguna conjugación no cupe, por ejemplo, o quepa, del verbo caber, porque caber eh, es un, un lema que cumple con esta, esta forma, empieza por cap. Eh, incluso si existiera la palabra cap, sin nada más, también, también lo... Lo capturaría. Bueno, existir existe, significaría algo así como taxi en inglés, pero aunque Cervantes era un tipo un poco avanzado a su tiempo, no era tanto como para andar hablando inglés y mucho menos pidiendo taxis. Eh, podíamos poner, como bueno ya comentado, se puede poner en el medio. Yo podría hacer algo como esto sin ningún problema y esto me va a encontrar cosas como tras, tres, tris, pero... También eh, me va a encontrar con cualquier otro número de caracteres entre medias, palabras muchas más largas, como trabajos, 300, tristes, incluso si existiera la palabra TRS sin más... Una palabra que probablemente solamente puedan pronunciar los trs, algo así, pues eh, también me aparecería aquí, pero bueno, obviamente eso no aparece en este, lema, esa, perdón, en este corpus. Se pueden hacer cosas incluso más curiosas, digamos, yo puedo hacer algo así, encontrar una palabra que tenga estas cuatro vocales en este orden, aunque pueda tener alguna más entre medias y eh, con cualquier número de caracteres. Esto que parece una tarea bastante difícil y que no iba a encontrar, ha encontrado 642, eso sí no distintas, eh, pues cosas como Cardenio cumplen perfectamente o parecido, pero cosas como pareciéndole, pues también, aunque hay una A, una E, una I, luego hay otra E, con, de hecho con... Con tilde, esta no, no tiene nada que ver. Eh, la O y luego trae más, da igual, porque son otros caracteres extra que yo no estoy restringiendo. Se puede utilizar el asterisco como eh, sinónimo de una palabra cualquiera. Cuando yo estoy buscando la búsqueda simple, pero estoy haciendo eh, una búsqueda de un sintagma. Incluso puedo utilizar más de uno. Eh, si yo pongo algo así. Eh, pues eh, me salen cosas como saqué, porque a esto es cualquier, de hecho cualquier palabra, cualquier forma, da igual, de que puede ser de nuevo un lema, de odel cualquier otra forma y casillas. Entonces salir de mis casillas o saqué de tus casillas o, o podría ser sacarme de las casillas. O incluso alguna otra cosa más distinta, como si fuera un corpus un poco más moderno, que podría ser falta del portero casillas, por ejemplo. Eso sería algo que, que entraría ahí. Se pueden combinar, ¿eh? Eh, unos, unos comodines con otros se pueden combinar. Yo podría poner algo así, A ver. una cosa como esta, y entonces aquí yo estaría especificando que me... Bueno, solo hay un, un, un aquí... Eh, que sea el, el verbo ser, puede estar conjugado o no, cualquier palabra, una palabra de cinco letras que empiece por H y que termine por S, luego de o del, como siempre, y una palabra que tenga al menos tres letras, pero pueda tener cuatro o más si fuera necesario. Entonces pone, es que hemos de estar. Eh, bueno, pues esto es una posible opción. Esto también capturaría otras expresiones como son unas hojas de frutal o eran los unos del Caspio. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente comodín. El siguiente comodín es la pleca, este, que es el nombre que probablemente muchos no, no conozcáis, y que eh, significa que se dan varias, varias opciones. Yo podría poner algo así como eh, abuelo y Voy a poner nietos, en concreto, de tal manera que aquí me está dando la opción de abuelo, que lo va a interpretar como lema, o nietos, que lo va a interpretar como, como forma. Entonces, como lema, pues aparece también no solo abuelos, sino también abuelos y abuela, pero como veis aquí, yo no, no tengo abuelas. Eh, bien, eh, se pueden combinar, o sea, eh, esto no hay ningún problema. Pero bueno, antes es verdad, os voy a, os voy a comentar que eh, significa todo lo que haya antes, todo lo que haya después. Yo podría poner incluso más, no hace falta que haya sola, solamente Dos, yo pondría, podría poner así y entonces me capturaría todo lo anterior o también las palabras que estuvieran derivadas del lema hijo. Pero eh, si yo pongo algo como como esto, eh, esto podría, podría, podéis pensar erróneamente que esto iba a capturar cosas como país vasco, país valenciano o país catalán o incluso eh, siendo lemas, pues podría ser cosas como países catalanes. Bueno, eh, en realidad esto no es así, ya que eh, la expresión lo que hace es que captura país vasco o captura valenciano o captura catalán. Pero eh, el hecho, como podéis ver aquí, países catalanes, pues no, no existe, no, no aparece. Bien, eh, el último comodín, que es el más sencillo y quizá el menos útil de todo, es el doble guión. Doble guión significa que puede haber un guión o puede no haberlo. Entonces, si yo pongo algo como cardiovascular, eh, en el Quijote, pues no va a haber nada de esto. Eh, entonces esto me capturaría tanto la palabra cardiovascular con un guión como sin guión, ambas formas, al poner doble guión y, y ya está. Y con esto, eh, bueno, se puede combinar obviamente con, con el resto de comodines, pero con esto ya hemos acabado el tema de los comodines. Vamos a continuar con las expresiones regulares. Como ya os he comentado al principio, las expresiones regulares son algo muy útil. Bueno, en realidad esto es como todo, son muy útiles si lo vas a usar. Si no lo vas a usar, pues ya te puedo asegurar que de útil no va a tener nada. Pero realmente es algo que es muy, muy potente y se utiliza en muchos sitios. Incluso os puede, buscar, o sea, os puede servir para buscar en, en, en editores simples o incluso en páginas web. Hay, hay extensiones para usar expresiones regulares. Eh, realmente es algo muy útil Entonces, y muy, muy, muy potente, con lo cual hace que sea muy complejo. Y solamente vamos a ver la pequeña cima de la punta del iceberg, de las expresiones regulares, lo que veo yo que es más relevante para hacer búsquedas en, en el corpus. Bueno... Eh, Vamos a empezar con los caracteres especiales que significan variantes. Bueno, para lo primero es que para utilizar las expresiones regulares tiene que ser el tipo de consulta de lema, de frase o de forma. Las expresiones simples ya las hemos visto para los comodines. Entonces vamos a ir a la de forma, que es como la más que nos va a devolver... Podríamos escoger frase también, pero bueno, da igual. Vamos a ver lo mismo que se aplique a palabras sueltas, se puede aplicar poniendo varias palabras y ya está. Eh, bien. Eh, vamos a ver los caracteres especiales la sintaxis que especifica variantes el más sencillo de todos es el punto el punto es eh, bueno igual esto nos va a gustar mucho pero el punto es exactamente lo mismo que la interrogación de las eh, los comodines no obstante, la interrogación en expresiones regulares tiene un significado distinto que el de los comodines. Esto puede ser un poco lioso, lo entiendo, pero bueno, en cualquier caso, eh, esta parte va a ser un poco liosa y como la voy a dar muy rápido, es muy probable que queráis en algún momento dado parar y volver atrás, pero como tenéis el vídeo, ahí queda ya para siempre, digamos. Este, eh, como equivale exactamente a lo mismo que un que un, el comodín de interrogación, pues es un carácter cualquiera de ellos, con lo cual si yo pongo esto, pues me va a encontrar... Sin, son, san, eh, y bueno, si existiera otras cosas como seno o, o lo que fuera, aparecería también. Como veis también las mayúsculas no, no importan aquí porque está puesto que mayúsculas y minúsculas sean, eh, sean intercambiables. Vale, eh, como esto es igual no voy a, no voy a hablar más de ello. Otro carácter, otra manera de expresar variantes es en los grupos, que se expresan con caracteres dentro de corchetes. Si yo pongo A o E aquí, esto equivaldría al carácter A o E, pero a ninguno más. Solamente a uno de ellos y además solamente a un carácter. Cada uno de ellos, no, esto no, en principio, salvo que yo ponga cosas que le vamos a ver, lo vamos a ver más tarde, esto significa un único carácter que puede ser la A o la E. Por lo cual, si yo pongo esto, pues aquí me va, me va a capturar formas... Bueno, dos formas posibles, bueno, de hecho más porque no, porque estamos dentro de formas, solamente dos formas posibles, eh, sin tener en cuenta las mayúsculas. Come y coma, pero no me va a capturar como, no me va a capturar comí, y en este caso no va a capturar comas como plural de coma porque estamos, eh, en, estamos en forma. Si estuviéramos en lema, pues sí que me lo capturaría. Eh, de hecho, eh, como come no existe como eh, lema, pues pues no captura nada en ese sentido. Bueno, pues seguimos otra vez con, con los lemas. Eh, una cosa muy interesante es que eh, se puede poner el acento circunflejo justo antes de... Tiene que ser justo así, el acento circunflejo tiene que ser lo primero que haya dentro de el, del grupo. Esto significa cualquier carácter excepto estos dos. O sea, que ahora sí que va a capturar todo lo que he dicho antes que no capturaba, pero no va a capturar nada de lo que he dicho antes, o de lo que hemos visto antes que capturaba. Entonces, bueno, aparece como y aparece comí, pero no aparece ni coma ni come, que son los dos que nos estamos eh, quitando precisamente por indicar que queremos cualquier cosa menos eso. Bien, vamos a ver la variante de la pleca, que aquí también tiene un significado, bueno, es, es muy parecido pero no es igual, también da opciones, y eh, bueno, es un poco lo mismo con la diferencia de que ahora... Es más útil porque se puede cerrar entre, entre paréntesis para indicar que solamente las variantes afectan a lo que hay dentro. Vamos a verlo con un ejemplo que lo vais a entender muy bien. Si yo pongo esto canta y luego cantaba, cantase, cantaro... Incluso cantaron, para que veáis que se puede poner entre medias. Eh, esta parte de aquí identifica a un grupo, que luego vamos a ver que esto es relevante, porque a todo este grupo luego se le pueden aplicar una serie de operadores que afectan solamente a este grupo, pero no afectaría a nada de canta, por ejemplo, si se pone justamente aquí. Lo veremos más adelante. ¿Qué significa esto? Esto significa una palabra que empieza por canta, que termina por n, y que entre medias tiene que tener una de estas tres opciones, o va, o se, o rol. Es decir, que tiene que ser cantaba, tiene que ser cantase o tiene que ser cantaron. Lo vais a ver aquí, no sé si están las... Mira, están las tres. Enhorabuena. Um, bien, um, bueno, eh, como viene a ser lo mismo que la pleca que ya hemos visto como comodín, pues en principio no vamos a ver nada más. Y eh, vamos a, a pasar a los cuantificadores. Cuantificadores hay cuatro, son muy parecidos a los que hay en... en en los comodines, pero es distinto. El primero es la interrogación, que lamento deciros, ya os había comentado antes, que significa algo distinto que la interrogación como, eh, como comodín. Como comodín ya hemos visto que eh, la interrogación equivale al punto en una expresión, expresión regular. Pero eh, esto significa que el carácter o grupo anterior es opcional. Entonces yo podría poner algo como, cual. vamos a ponerlo así, Bueno, perdón, esto ¿Y entonces qué significa esto? Que estoy buscando las palabras que empiecen por cual, que terminan por quiera y luego optativamente en el medio pueden tener es, es decir, cualquiera o cualesquiera, que es exactamente lo que estamos viendo por aquí, cualesquiera y cualquiera. No, no captura nada más salvo por diferencias que haya de mayúsculas o, o minúsculas. Bien, eh, obviamente se pueden combinar, eh, no, no hay ningún problema, incluso no solo se pueden combinar dentro de la misma palabra, sino que se pueden combinar entre sí los, los cuantificadores con las, con las variantes, con lo cual yo podría poner algo como esto. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Es una palabra que empieza por par, luego tiene cualquier carácter, pero ese carácter es optativo, con lo cual la palabra puede ser simplemente par o puede ser... Eh, pues algo, algo que, pues que siga a par, normalmente en español va a ser vocal, va a ser para, va a ser paro, va a ser pare, aquí no aparece pare, pero bueno, va a ser paro, va a ser parí o incluso si estudiáramos en otra lengua, pues serían cosas como part o, o pars en latín o lo que fuera, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, bueno, esto no tiene más misterio, de momento todo es bastante simple, vamos a ver el cuantificador asterisco. El asterisco eh, como comodín significaba un carácter, eh, bueno, cero o más caracteres los que fueran. En este caso significa algo parecido, pero no es igual, ya que lo que significa es que el grupo o el carácter anterior puede aparecer o ninguna vez o más una o más veces. En ese sentido, el equivalente al asterisco como comodín sería esta expresión, punto comodín, que sería cualquier eh, carácter repetido o cero, o, no, o que no aparezca, o re repetido una cantidad de veces en principio ilimitada. Yo puedo hacer cosas como, como esto, por ejemplo, entonces no sé exactamente en el corpus del Quijote, qué es lo que me va a devolver, pero eh, en principio la idea es que la L es optativa o puede aparecer varias veces, con lo cual, Puede ser CAE sin ninguna L, si existiera CALE de, de calar, que no aparece en este corpus, también lo capturaría y como veis calle también la captura. Incluso si hubiera un error y alguien lo hubiera escrito con tres Ls, calle una cosa así, pues también lo capturaría sin, sin, ningún, sin ningún problema. Eh, se pueden mezclar, no, no hay ningún problema en mezclar todos, se pueden mezclar con, con todos. Yo podría hacer algo como esto... Por ejemplo, eh, ¿qué significa esto? Una palabra que, bueno, en el, en el medio empieza por un carácter que es optativo, puede no aparecer, no damos la opción, pero luego tiene que seguir con acá y posteriormente eh, puede tener la, la cadena BA o no aparecer o aparecer una cantidad indeterminada de veces, BA, BA, BA, BA, BA, BA, BA, BA, BA. ¿Qué nos va a devolver esto? Pues, pues esto, los ejemplos de, de esta expresión, pues veis que lo, más, lo la más sencilla sería si existiera la palabra aka, pues aparecería aquí. Eh, saca también aparece, porque la parte de va es optativa, ya que lleva el asterisco puede aparecer cero o más veces, igual que la parte del principio, por eso os comentaba que aka sería válido. Entonces, saca o vaca o jaca o daca, pues son pues son, son válidos, pero eh, puede tener un, un va detrás, por eso acaba o sacaba, son válidos, pero eh, puede haber más de uno. Entonces podemos tener se acababa, eh, perdón, se acababa, por ejemplo. ¿no? Eh, bien, entonces, eh, en principio esto es muy parecido a lo que ya hemos visto, no plantea demasiado problema. Eh, está otro operador que es, eh, otro cuantificador que es el más. El más es equivalente a... bueno, es muy parecido al anterior, al asterisco, lo que pasa es que ahora ya no es optativo, es decir, lo anterior tiene que aparecer al menos una vez, una o más veces. Entonces, la diferencia, si ponemos esto, es que ahora ya todas las variantes en las que no había va al final, como saca, jaca, daca y cosas así que salían, ahora ya no van a aparecer, porque ahora ya es necesario que va al menos, al menos, aparezca una vez. Esto que estoy aplicando yo a grupos... Eh, se, lo, se lo podría aplicar también a una simple un simple carácter, si hago así esto significa que me va a encontrar le o le o lea no, perdón, lea no, solamente es la e repetida varias veces eh, entonces bueno, solamente hay dos opciones salvo por el tema de las mayúsculas porque es el carácter el que se tiene que repetir, si yo quisiera que esto me encontrara eh, a otras cosas, bueno pues se cambiaría aquí eh, sin ningún problema para que encontrara a lea pues podría poner algo como esto por ejemplo y aquí me, me va a pillar le pero también le y lea o leí o leo o, o cosas así o les o, o cosas de estas vale eh, el último cuantificador que existe eh, que en el fondo los cuantificadores son algo sencillo es eh, las llaves en las llaves yo puedo poner eh, dos, dos números eh, que significan el número mínimo de veces y el número máximo de veces que aparece. Eh, eh, si no aparece el número, si no aparece el primero significa cero, es decir, que puede no aparecer, esto sería equivalente a, a esto, y si no aparece el, el segundo significa que no hay un límite superior. Con lo cual, en este sentido... Esto de aquí sería completamente equivalente al asterisco, ya que es desde 0 hasta infinitos, hasta infinito. Y si yo pusiera aquí un 1, esto sería completamente equivalente al más. Lo que pasa es que no se suele utilizar porque es más práctico utilizar el asterisco o el más. Eh, bien, entonces si yo, pues esto, si yo pongo aquí 4 6 y yo qué sé, y pongo aquí, pues una M. Bueno, un punto que se repite un cualquier carácter 4 o 6 veces y una S. Estoy pidiendo aquí una palabra que porque por eso estoy en forma, una palabra que empiece por M, que termine por S y que luego entre medias tenga cualquier carácter, caracteres en general, me da igual, entre 4 y 6, no estoy especificando ninguno en concreto. Bien, pues esto me va a dar todo tipo de, de resultados distintos, como veis por aquí, como muchas, manteles, milagros, miembros, que todos cumplen la eh, descripción o la... Eh, las características que estamos imponiendo a las palabras que, que queremos buscar. Vale, bueno, pues con, con esto hemos, hemos terminado de ver lo que son las expresiones regulares. Vamos a ver por último las búsquedas avanzadas utilizando el corpus query language, este de aquí, CQL. Este es bueno menos potente en general que las expresiones regulares, que es, ya os digo que son potentísimas, pero están mucho más centradas en lo que son búsquedas de palabras en un corpus, con lo cual en ese sentido nos va a permitir hacer un, algunos tipos de búsqueda bastante más eh, complejos que los que nos permite hacer la, las expresiones regulares ya que las expresiones regulares solamente se basan en la forma de la propia palabra, los caracteres que la conforman y en este tipo de consultas que vamos a ver ahora se pueden ver también características morfosintácticas de las palabras que queremos buscar eh, es algo tan relativamente complejo que el propio Sketch Engine tiene aquí una, un motor de, de creación de, de estas formas en general las consultas CQL tienen la forma de eh, bueno, cosas entre corchetes, que las cosas entre corchetes representan cada una a una palabra, eh, y entonces esto nos buscaría exactamente, si yo ahora le diera a buscar, conjuntos de trigramas, tres palabras sin ningún tipo de, de, de problema en cuanto a limitación alguna y qué palabras tienen que ser, incluso serían tokens, con lo cual incluirían también signos de puntuación y demás. Pero dentro de cada una de estas palabras nosotros le podemos poner una serie de atributos y de valores. Una, una cosa que va a tener esta sintaxis, atributo y el valor entre comillas. Obviamente estos valores van a depender del de tipo de atributo que vamos a ver. Eh, Cuáles son. Eh, y el valor, pues dependerá del tipo de atributo que tengamos, pues va a tener sentido un tipo de valor o, o de otro. Vamos a entrar para que lo veáis aquí. Um, bueno, si le damos aquí, vamos a empezar con el token normal. Como eh, para expresiones regulares, solamente vamos a ver las cosas más básicas. Entonces, los atributos pueden ser el lema, que aquí pondríamos el valor del lema para que nos encontrara un lema. Si yo pusiera lema y aquí le pusiera por valer. Eh, me iba a encontrar todas las palabras cuyo lema fuera valer, todas las palabras conjugadas, lo cual no sería tampoco una búsqueda precisamente espectacular, ya que lo podríamos haber hecho pues con una búsqueda simple, eh, nos habría dado exactamente el mismo resultado. Pero ya veremos que luego se pueden ir combinando los atributos, incluso se puede dar más de un, un atributo. Pero bueno, primero vamos a ver los tipos de atributos que hay. Está el de lema, está el de word, que se deforma, entonces yo aquí... Bueno, ya veis que viene aquí abajo, eh, si sí, el lema antes no, no parecía, estaría buscando quizá. Eh, bueno, a, aquí ves, salen, salen los, como, como lema y el otro salía como, como palabra. Y luego también está tag. Tag son las, eh, las voy, a, voy a poner así rápidamente, al principio no vais a entender qué es lo que he puesto, pero... Bueno, son la etiqueta morfosintáctica que se ha asignado a, a esa palabra. Entonces, eh, hay otros más como Short Tag, que es lo mismo pero solamente el primer carácter de, de la etiqueta... Esto significaría todo lo que, eh, todas las palabras que sean verbos, me la estaría devolviendo así con esta cosa tan, tan simple, que ya vemos que empieza a ser un poco más interesante. Las etiquetas, eh, bueno, es algo un poco bueno medianamente complejo o no, eh, es cosa de aprendérsela o mirarse la chuleta. Aquí tenéis las etiquetas cortas, que es simplemente una inicial, que normalmente coincide con la inicial, pero no siempre, adverbios una R o preposiciones una S con el, el tipo de categoría morfosintáctica de la palabra podéis ver aquí todas las etiquetas que utiliza eh, Sketch Engine, que son las que utiliza Freelink, que es el etiquetador que utiliza para hacer el etiquetado automático, y mmm, podéis ver que son conjuntos, cadenas de caracteres, de entre hay uno, incluso lo que menos, hasta siete, que es lo máximo, como por ejemplo aquí el adjetivo, en el cual la primera, a veces la única, eh, categor, eh, perdón, carácter, eh, eh, eh, representa la categoría. Entonces, eh, pues la A es adjetivo, son las mismas que hemos visto en la lista que veíamos antes. La C es conjunción la de es determinante y dependiendo de la categoría que sea todos los demás eh, los demás caracteres que le siguen pues bueno para empezar hay un número eh, determinado de caracteres dependiendo de la categoría en este caso si es un determinante sabemos que posteriormente va a haber cinco más en total seis y cada uno de ellos va a tener un significado con una serie de valores posibles aquí que va a indicar qué es lo que vale. Pues el tipo es la A sería para artículo, la D para demostrativo, la P para posesivo, ta, ta, ta. Aquí tenemos el género, femenino, masculino, común, el número, de... y en general cada uno tiene las características morfosintácticas que son relevantes a ese tipo de de palabra. Bien, eh, esto mmm, vais a tener que echarle un ojo, no os lo voy a explicar yo por encima porque aparece todo ahí sin más y ya está. A, además, eh, yo podría poner, bueno, no voy a utilizar esto ya, pero lo, vosotros quizá os vaya a ser más, más útil, puedo añadir más de un atributo. Yo podría poner aquí lo que comentaba antes, yo eh, podría poner word sobre y esto me iba a devolver. Bueno, vamos a quitar esta parte de aquí. Esto me iba a devolver todas las veces que aparece la palabra sobre en mi corpus, lo cual no es especialmente, además, eh, como he puesto word, no he puesto lema, solamente sobre, no, ni sobres ni nada por el estilo. Eh, no sería una búsqueda especialmente espectacular, como decía antes, porque esto se puede hacer de manera mucho más sencilla. Pero yo aquí le puedo añadir esto, el ampersand, que es con el shift 6, el and, eh, es el operador lógico an y entonces significa que yo ahora le voy a dar otro par de atributo valor que se tiene que cumplir además de que la palabra sea sobre, con lo cual yo le podía dar que la etiqueta corta sea la de, por ejemplo, bueno, por ejemplo la de preposición. Entonces aquí me iba a, a obtener eh, todas las veces en los que está etiquetado ¿veis? sp, sp, que significa adposición de tipo preposición. Bien, eh, ya empieza a ser un poco más más útil entonces eh, yo podría poner aquí también un or esto significa la pleca aquí es or doy una variante entonces se puede cumplir lo de delante o lo de atrás yo podría aquí repetir por ejemplo bueno sobre o que fuera sobra y entonces aquí me iba a capturar las dos eh, bueno nos no aparece por aquí las dos opciones que le estoy dando, tanto sobre como sobra. No obstante, dentro del de valor se pueden utilizar expresiones regulares como las que hemos visto, con lo cual nada me impediría a mí hacer algo exactamente equivalente a lo que hemos visto que fuera esto. Esto sería sobre, pero esa E puede ser una E o, o puede ser una A. Eh, el caso es que como no lo he puesto dentro de un grupo es por lo que me está haciendo o bien sobre o bien la a. ahora sí que sería sobre o sobra que lo vamos a ver aquí al ver el recuento de apariciones sobre y sobra muy bien eh, y como es word no es eh, si yo pusiera aquí lema pues sería el lema sobre o el lema sobra con lo cual uh, también saldrían sobres y también saldrían sobras muy bien eh, bien eh, entonces hemos visto que dentro se pueden poner se pueden poner más de más se puede poner más de una una pareja de atributo o valor que puede se puede requerir que se cumplan todos o que se cumpla uno solo incluso se podría poner eh, Cosas como, eh, pues vamos a poner aquí esto para no liarlo más, se podían poner en grupos, que sea, eh, bueno, la palabra que sea sobre y que además se cumpla una de estas dos otras condiciones que voy a poner. Que el short tag, la etiqueta corta sea eh, nombre, por ejemplo, o que el short tag sea eh, preposición. Vale, eh, bueno, entonces aquí no me, vaya por Dios, aquí no me iba, es que no lo, no lo he puesto bien, no me iba a devolver sobre como verbo y solamente van a ser preposiciones y, y nombres. Eh, como acabamos de ver, esto sería equivalente a hacer algo como esto, porque en cualquier campo de valor yo puedo poner esto, me devolvería exactamente lo mismo. Y como ya no hay más de una, pues simplemente pues podría quitar esto de aquí. Bien. Eh, bueno, Yo puedo utilizar también otras cosas como, imaginaos que yo estoy buscando palabras que parezcan ser eh, verbos, pero que no lo sean. Yo puedo poner eh, bueno una palabra que empiece por cualquier número de caracteres y que al final termine en a, e, i o i tónica, eh, una de esas cuatro y una r. Esto podría ser la terminación típica de un infinitivo, pero eh, además vamos a, bueno, vamos a utilizar ya tag. Que tag se refiere a la lista completa, no solamente al primer carácter. Entonces, yo voy a decir que no sea eh, verbo. Entonces, eh, yo, bueno, verbo y el resto de caracteres de la etiqueta me da igual. Yo podría poner algo como esto, por ejemplo. vale Y esto significaría que lo que viene no es verbo. Eh, pero yo también puedo utilizar aquí para negar. Con lo cual, yo puedo decir que la etiqueta verbo... No es lo que yo quiero. Quiero que sea cualquier otra cosa. Entonces aquí me van a, me va a devolver los, las palabras que no sean verbos y que eh, bueno tengan una terminación, digamos, que eh, sean parecidas a verbos. Hay cosas que sí que son verbos, pero porque pueden ser nombres. Entonces si cambio de parecer o, o incluso el, el ser de Kant o a, al amanecer, pues... Mmm, serían equivalentes a infinitivos pero con el uso como sustantivo que es lo que estaríamos buscando bueno algo que no fuera un verbo bien eh... Entonces podemos ir un poco más allá, por ejemplo, eh, voy a intentar encontrar las palabras que terminen con una terminación propia del, del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos, bueno, regulares, de, de primera conjugación, pero que no sean verbos eh, léxicos, eh, que es decir, que no sean auxiliares o semiauxiliares, eh, conjugados en, en, en imperfecto. Entonces, pues yo pondría word... Las terminaciones, aquí voy a utilizar, bueno, empieza por lo que quiera, porque la raíz, lo que me voy a fijar es en la terminación. Entonces, como va a haber varias terminaciones posibles, en concreto hay cinco terminaciones posibles, ya que ABA vale para primera y para tercera persona, incluso segunda para para, el, para, para usted. Eh, pues bueno, vamos a empezar con ABAMOS, que es la más rara, porque tiene una A tónica, que es la única que tiene para nosotros, y todas las demás van a tener aba al final. Pero eh, este ABA puede terminarse ya o puede tener algo, puede tener una N, puede tener una S o puede tener IS. Entonces, como todo lo que tenga a continuación que voy a especificar es optativo, pues lo voy a poner así como optativo, porque con ABA ya me vale. Entonces, con una N también me vale, o me vale con una S o con una IS. Esto lo puedo hacer eh, lo puedo hacer así, ya que esto indica que esto es IS o solamente la S y aparte todo esto es optativo con lo cual aquí tenemos las cinco variantes y además la etiqueta yo conozco cómo son las etiquetas la prim el primer carácter de verbo la etiqueta no quiero que sea un verbo principal main léxico eh, que esté la i significa indicativo y la siguiente i significa imperfecto para el tiempo vale pues con esto nos va a obtener las palabras que tengan estas características terminen en alguna terminación que parece propia de un imperfecto pero que en realidad no sean imperfectos. Entonces aparece, bueno, no sea imperfecto con todo, todas las demás características que he puesto. Es decir, imperfecto de indicativo, podría ser de subjuntivo, pero en el caso no va a ser porque no terminan así, pero podría ser de un verbo auxiliar, como estamos viendo aquí, semi auxiliar estaba, o bueno, el verbo ser o haber no son de la primera, bueno, no se sabe muy bien si estar es de la primera conjugación o no, al tener varias raíces. El caso es que... Eh, pues vemos que estos de aquí se cumplen porque no es un verbo léxico. Hay algunas como habas o aljaba o, o, o algo así que directamente no son verbos, con lo cual me valen. Y de los que son verbos, o son como estos que no son verbos léxicos, o son verbos que aunque estén en indicativo, eh, como alaban, o, o como acaban, no están en, en tiempo imperfecto. Con lo cual esto me da una potencia bastante grande para poder buscar palabras que tengan unas ciertas categorías, eh, unas ciertas características morfosintácticas. Para terminar voy a dar un ejemplo un poco más largo, eh, para que os hagáis una idea de qué otras cosas se puede hacer así. Vamos a utilizar el atributo morfemas. Morfemas es el atributo que indica cuando una palabra está compuesta, digamos, de sub palabras que en español son las contracciones compuestas de un, una preposición y un artículo o los verbos conclíticos, compuesto de un verbo y luego hasta tres pronombres, pues eh, se indica con morphemes esto y, y se separan los lemas por una coma. Entonces yo voy a poner el lema del verbo sacar y luego no voy a especificar, voy a decir cualquier carácter, me da igual cualquier pronombre. Me, me da lo mismo, y voy a poner más de una palabra porque no hemos puesto ejemplos de más de una palabra entonces la siguiente palabra, siguiente, ¿eh? esto ya no ha afectado la anterior pues voy a decir que sea una preposición que tiene la, la etiqueta corta S y que, bueno, de entre las preposiciones en concreto no sea de, de ¿eh? aquí no es lema, con lo cual eh, del sí que podría aparecer estoy fijándome solamente en la palabra en eh, la forma concreta, ¿no? Eh, bien, entonces voy a poner otra, otra palabra más, que por ejemplo, quiero que sea un determinante, que no hemos visto todavía ninguno, entonces su etiqueta va a empezar por D, y además quiero que sea pues artículo, demostrativo o, o un posesivo, y el resto de caracteres que indican el género, el número y cosas así, pues me da, me da igual. Voy a seguir además con otra palabra que para ser un poco más original no le voy a poner ninguna restricción. La coloco así sin más y además voy a hacer que sea optativa. En, en los bloques estos de cada palabra se, le puede, eh, bueno, se pueden añadir los cuantificadores que hemos visto para las expresiones regulares. Se puede utilizar este que indicaba que esto de aquí atrás era opcional. Se puede utilizar el asterisco que indica que esto de aquí atrás se puede o no, puede o no aparecer o aparecer un número indefinido de veces, el más que es igual pero que necesita que aparezca por lo menos una vez o incluso las, las llaves que como hemos visto tienen un número mínimo y un número, y un número máximo de veces que pueden aparecer. En este caso pues voy a ser más discreto, digamos. voy a poner simplemente este que hace que sea... Que sea optativo. Y para terminar, voy a poner que haya, pues, que haya un lema y que ese lema sea manga, por ejemplo, porque estoy pensando en expresiones como sacarse algo de la manga, bueno, sacárselo de la manga o algo así, ¿no? Entonces, como veis, aquí estoy buscando el verbo sacar con al menos un clítico que esté seguido de una preposición, que es lo que indica que la etiqueta sea la S, pero que la palabra no sea la en concreto de. Eh, no obstante sí que podría ser del eh, seguidamente una palabra cuya etiqueta comience por D, con lo cual va a ser un determinante, que la segunda etiqueta que indica el tipo de determinante sea la A, artículo, la D, demostrativo, o la P, posesivo, y que el resto que indican género, número y demás, pues me da un poco igual, seguido de una palabra que pueda aparecer o no, y seguido de algún tipo de flexión del lema manga. Entonces si buscamos, en, en este corpus no va a haber... No va a haber nada porque es demasiado pequeño, pero eh, si escojo otro corpus distinto, por ejemplo este de aquí, y le doy, a exactamente, perdón, le doy a buscar exactamente lo mismo que había puesto, pues aquí me saca un par de ellas. Entonces veis el verbo sacar con un crítico, sacarnos a, que es una preposición que no es de, aquí bajo, sacarse. Un, un, en este caso tenemos un demostrativo, aquí un artículo. Y luego manga y manga, que en cualquier caso no varía, y además en ninguno de los casos hay una palabra intermedia, pero podría haberla, podría ser sacarnos a esta gran manga de corruptos de encima, por ejemplo. Y eh, bueno, salvo por el hecho de bueno hacer un pequeño ejemplo final de cuantificadores sobre palabras, imaginaos que yo quiero... Eh, bueno, va a haber... bueno, no, antes voy a cambiar el... Corpus porque voy a hacer un ejemplo para el Quijote, y entonces, bueno, pues vengo aquí, eh, vale, entonces voy a buscar un ejemplo que la primera, cuya primera palabra sea Quijote, luego tenga entre medias, pues, eh, bueno, un, una palabra que no voy a especificar, pero voy a especificar la cantidad de palabras que pueden aparecer, por ejemplo, entre 4 y 5, y luego, eh, pues otra palabra que va a ser Sancho. Vale, eh, entonces si le damos aquí me van a salir esto. Lo que ocurre es que aquí no tenemos el concepto palabra como tal, sino el de token, con lo cual tan, tan token son los signos de puntuación como las, las palabras. Entonces yo podría poner una limitación aquí que, bueno, voy a poner la short tag, que eh, sea distinta de, de la F, que la F es lo que identifica los signos de puntuación. Entonces, ahora ya los resultados de aquí no incluyen signos de puntuación entre medias de Quijote y de Sancho, pero la mayoría de ellos estoy viendo que te turbaban, entristecieron, emboscó, colgó... Son como pequeñas frases, digamos, que imaginemos que a mí me interesa un, un sintagma nominal... Que no incluya verbos. Entonces, que la primera no sea ni F ni B, pero esto obviamente es incorrecto. Porque sería la etiqueta FB. Y yo lo que quiero es una etiqueta que en primera en la primera posición eh, sea. Eh, vamos a poner así porque tiene más caracteres. Sea la. Ah, perdón, que esto es el short tag, Sea o la F o la B. Entonces, pues con esto elimino las dos posibilidades. Así que ahora ya los resultados que voy a obtener. Son simplemente, bueno, en principio van a ser sin tan más nominales, sin verbos entre medias, donde, bueno, Quijote de las rústicas alabanzas de Sancho, Quijote de la interpretación de Sancho, Quijote de la mancha y Sancho, bueno, más o menos. Eh, pues con esto ya hemos visto esta pequeña introducción al lenguaje CQL.